Así bienvenidos a este último, ya por fin, este gameplay último ya que ya hasta el fin de semana que viene ya nos lo veremos y lo Bueno y bienvenidos a este gameplay, este nuevo que vamos a seguir con este juego de Harry Potter y la cámara secreta no nos quedamos. Eh, pues, eso, estamos en el, callejón, en el callejón Diagon y bueno, estamos. Eh, al final justo en este callejón final del todo, en el banco de gringos, y bueno, pues tenemos que conseguir un es snickels, y creo que los otros son, bueno, son para decirlo así y entendernos, es dinero, dinero mágico con el cual tenemos que pagar pues bueno, pues todo lo que ahora, los favores que nos ha dicho Hagrid que necesitamos pues para su dragón, entonces Vamos a meter y nada, vamos a hacer esto y ya está. Y haré poco más porque no me puedo quedar mucho. Y bueno, pues espero que os guste y disfrutéis. Le vamos a, le vamos a agregar al vídeo que tenemos ya he hecho. Y bueno, va a ser un, un poquito largo, que a dar una hora por ahí. Y bueno, espero que os guste. Pues ya tenemos casi 51 minutos y hasta llegar a la hora. Así que espero que os guste. Vamos a Vamos a entrar en el banco gringo y ahora pues tenemos que coger unos formularios vale a ver ahora tenemos que coger unos formularios vale cada vez que cojamos eh, dinero porque son tres monedas tenemos que cogerlas y tenemos que hacer como una como unos formularios que son unos, unos nueve me parece diez o cogerlos para poder entrar en la cámara y poder coger este tipo de dinero porque es con el único dinero mágico que se puede pagar lo que necesitamos Entonces eh, Tenemos que pagar Tenemos que coger primero me parece Sikkel Luego es Nickels Y luego pues, los otros que no puede parecer que... Bienvenido bingo, señor Potter Para acceder a las cámaras debes conseguir todos los formularios Y luego dárselos al duende de la puerta La primera cámara está a tu izquierda Al pasar estas puertas dobles Buena suerte Gracias Vamos a las cámaras Ahí está Vamos por aquí ¿Quieres conseguir unos nuts? Eso eran nuts, sickles y snuckles, Me parece eso, sí Si deseas visitar la primera cámara Debes terminar el papeleo Cogiendo los formularios correctos Pero hazlo rápido O tendrás que volver a empezar Vale, es el formulario Vale, son tíos. No hay... Vale, ya pasamos. A ver qué tal se nos da. Creo que es un solo giro, así que se me daba. Se, se nos va a dar bien. Así que bueno. A ver qué nos dice. Buenas tardes, señor Potter. Te enseñaré a llevar el carro. Gira el carro a la izquierda y derecha usando los botones de dirección. X bloqueará el carro para que puedas recoger los nuts más difíciles. Ten cuidado, Harry, hay muchos obstáculos en estas minas. No choques con ellos si quieres conseguir monedas. Hay gemas bonus escondidas en esta mina y solo podrás verlas si conduces bien el carro. Recoge todos los nuts que puedas para completar el nivel. Bye. Buena, señor Potter, lo has logrado ¿Te importa intentarlo otra vez? No Vuelve al banco por esta puerta Ah, vale, para conseguir los otros Ya tenemos el seeker. Ahora lo que necesito, pero los nuts ahora necesito los seekers, pero es que yo no sé por qué ahora se ha cerrado la puerta. Porque tengo que volver. A ver si es que. Claro, tenía que haber que haberlo intentado otra vez. Por... Se vaya al callejón Diagon, señor Potter. Seguro que volvemos a verle pronto. Vale, ya he dicho, vale. Voy a volver a entrar al banco a ver si puedo. Tenía que haberle a, a continuar otra vez. Y ya me saltan las otras monedas, porque yo quiero conseguir todas las monedas. Ese es el plan. Es, es, es, claro. Vamos a hacerlo otra vez. todos los vale, ahora voy a volver a entrar conseguir si los sickle. tendría que dejar que dejar conseguir los sickle, joder a ver ahora uno veo que tienes un glute ¿Quieres ir a por el sickle? Es. si quieres ir a vale. por el sickle, tienes seekles? que volver a reunir la fórmula Vale sí, Ahora son 14 que es una moneda blanca y nos queda la última moneda que se llama creo, barco o algo así creo recordar la última no me ha ac no, acordado ahora y ya puedes hacer los recados que nos ha dicho Hagrid entonces pues eh, aquí es cuestión de cogerlas todas y tener un poco de habilidad y a ver si nos va bien tenemos aquí como veis las eh, cuatro secciones de perdón las tres secciones de las grajeas nos faltarían tres rojas, pero seguramente yo creo que vamos a poder cogerlas, y bueno, tenemos el, guan el guante de las blanches, la Nimbus, y nos faltarían todos los cromos, tenemos siete ahora mismo, y con el rojo pues tendríamos 8 cromos, vamos a seguir, y espero que os guste, vamos allá, vamos a continuar, vale. señor ahora recuerda y vale vamos a empezar vamos allá vamos a darle a ver si pasamos vale luego ya nos faltarían otro, ¿Otro? Te, hay que dar ahí en estos que, hay que dar la vuelta entera y quedar la entera justo cuando. A ver si lo hago Es que, es que hay que dar el giro Torbellinos hay que hacerlo mejor, esos torbellinos. Es que esos torbellinos, macho, no les pillo. hecho. Perfecto. Ya tenemos los sickle los, los, y los nickel creo. Vale. Ahora nos falta el último. Vamos a poner el tercero. Oh, que no sabe lo que cuesta sin un controlador. Nos una idea Bien, avanzamos. Y ahora otra cámara. La última. A de ahí. Aquí. ¡Excelente! ¡Ahora tienes un single ¿Quieres ir a por el galeón? Sí. Si quieres ir a por el galeón, tienes que volver a reunir los formularios correctos. Los formularios, vamos allá. Los de formularios... Esos. Son 14, son 15, son 25. La velocidad es primordial, excelente. Ahora, si quieres... La velocidad si es excelente, sí. Tiene control. ¿Qué Bien. ¿Qué es lo que pasa? Tan bueno, como Nocturne. me quedan los dos galeones, tío. Esto no mueve bien, o no sé qué le pasa. Tus galeones ¿Quieres volver a intentarlo? No. Puedes volver a la entrada principal por esta puerta. Madre mía, lo que me ha costado, macho. Los sickle son los níquel y el galeón Joder. Ahí tenemos los tres. Madre mía, lo que nos ha costado, chicos. O volvemos a nuestras raíces, que es el callejón diagonal, y hacer, pues los pedidos que nos ha hecho Abril, los recados a ver qué tal se nos dan por aquí moneda señor Potter Sí, se ha vale pues ya está madre mía la, lo que nos cuesta a gringos madre mía para mí la parte más difícil del, del juego real la verdad que costaba Hagri creo recordar o tenía yo que ir entrando a las tiendas no creo que tengo que ir entrando vale, está cerrado no en un rato en de las lechuzas vamos a, vamos a ir primero a las lechuzas vamos a ir haciendo cosa por cosa y ya está vale excelente tienes tres sickles ahora puedes comprar una pluma de búho real mi búho real está en la lechucería pero es muy nervioso. Tienes que darle de comer antes de que puedas quitarle una pluma. Su regalo está en la mesa de la lechucería. Usa el hechizo Wingardium Leviosa para llevar la comida al búho real. Usa X para encantar el regalo y luego guíalo hasta el búho real usando los botones de dirección y X para apartarlo del suelo. Cuando haya comido, se dormirá. Luego podrás usar el mismo encantamiento para volver a levantar la pluma. Buena suerte, chico. Vale, pues vamos entonces a, al tema. Vale, vamos a elegir la de comer y que suelte lo que tiene que soltar. Es la pluma. Vale. ¡Wingardium Leviosa! Wow. ¡Me la ha comido! <risa> ¡Wingardium Leviosa! <risa> ¡Wingardium Leviosa! ¡Toma! ¡Wingardium Leviosa! ¡Ahí la tenemos, ahí la suelta y ya no está! ¡Wingardium Leviosa! Cosa Tienes la pluma por lo que veo. Muy bien y muchas gracias. Vuelve pronto, Harry, y saluda a Hedwig de mi parte. Chao. Pues ya tenemos la primera cosa, la pluma. tienda de animales, Harry, te estaba esperando Tres verrugas te costarán un galeón Pero antes tendrás que encontrar mi sapo púrpura gigante Acabo de tener una entrega y mi sapo púrpura gigante ha decidido esconderse bajo ¿Sopura? las cajas Cuando lo encuentres, usa el maleficio rechazo para aturdirlo Y luego, úsalo de nuevo para quitar las verrugas pero hazlo rápido. No le gusta que le quiten las verrugas y desaparecerá para fastidiarte. Pues vamos a ver. Con tus maleficios descoordinados destruirás mi tienda. Empieza otra vez y ten más cuidado. Thank yeah. Harry. Vale, pues ahora me queda el famoso cubo. Pu... El famoso pavo real. lo tenemos aquí? Vale. Y ya, pues termino. Es así, más o menos lo que más cuesta un poquillo, pero ya. Sé. olivander, y ya pues terminamos lolivander ah, veo que tienes tres nudes no dudes en coger las plumas del pavo mi pavo vive en el patio mi consejo es que lo sorprendas así se le caerán las plumas te prevengo Nunca uses tu varita contra un pavo. Podrías hacerte daño. Echa un buen vistazo. Hay cajas llenas de cosas que hace tiempo había olvidado. Cogido tres plumas, ¿eh? vale, ya está. Sabía que lo harías bien. Vale, pues ya tenemos todo. Ahora, ¿sí? ahora, está, ahora, está, ahora está todo. Pues nada. Pues, genial. Seguimos. Ah, Hace de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Madre mía. Luego recortaré. Rudas de sapo, la pluma del la real y tres de poder Perfecto. nos espera. No tenemos... Muy bien, Harry. Volvamos a Hogwarts para curar al pobre Norberto. Vamos a curar a Norberto. De nuevo en casa. Ahora le daremos el tónico para dragones a Norberto. ¡Hemos conseguido, Harry! Norberto vuelve a estar bien. Gracias a Dios, estaba tan preocupado. Me alegro de que esté mejor, pero sigo triste. Ya es mayor para dejar el nido y valerse por sí mismo. Ahora querrá vivir solo el pobrecito. Pero quiero que se quede aquí para poder cuidarlo. Vale, pues ya estaría. Harry, Ron y Hermión pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la cabaña de Hagrid, intentando convencerlo de que no podía quedarse con Norberto, su adorado dragón. Al final, tras engatusarlo mucho, Hagrid aceptó. Esa noche, Harry llevó a Norberto hasta la torre más alta. El hermano de Ron, Charlie, había quedado en coger al dragón de la torre y devolverlo a Rumanía. Sin embargo, cuando Norberto fue liberado, Malfoy tendió su trampa. A Harry le pilló la profesora McGonagall y le castigó. Como castigo, Harry tenía que adentrarse en el bosque prohibido y encontrar un unicornio herido. Vale, pues esto ya me acuerdo, yo tenía que entrar dentro... Nos dividiremos para buscar al unicornio, Harry. La mejor forma de encontrar unicornios heridos es seguir el rastro de sangre plateada. Debería verse bien a la luz de la luna. Sigue la sangre plateada para encontrar el unicornio. Ten cuidado, el bosque puede ser un lugar peligroso. Será mejor que me vaya, Harry. Ese mocoso de Draco está esperando con Fang. Si no vuelvo pronto, puede que Fang se lo zampe para la cena. Vale, pues seguimos por aquí, estamos en el bosque prohibido bueno, tenemos que hacer la misión que habéis visto. Aquí creo que no había argeas. O oh, sí. Vale, esta es la... el rastro. Y aquí hay que hacer un hechizo. ¡Incendio! ¡Incendio! Incendio. Vale, ya está. Y ahora creo que hay que saltar, ¿no? por abajo. Ay, coño, el árbol, joder, el árbol, tío.